Una... Enorme empresa multinacional que por supuesto tiene negocios en la Argentina, Monsanto, comprada por Bayer, fue encontrada culpable de ecocidio. Es una nueva palabra que se está incorporando a la realidad cotidiana de todo el mundo. Daños a la salud y el ambiente significa crímenes de guerra también. ¿Qué sucedió? Fue conformado un tribunal internacional popular que analizó en La Haya la historia de la multinacional Monsanto, comprada como decíamos en la... El año pasado por Bayer, encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, crímenes de guerra, violaciones a los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la alimentación y de quebrantar la libertad científica. Monsanto que desde principios del siglo XX comercializó productos altamente tóxicos como el PBCB, el 245T, el herbicida Lazo y el famoso Roundup. Elaborado a base de glifosato, fue sometida a un tribunal ético integrado por cinco prestigiosos jueces, entre ellos la argentina Eleonora Lam, subdirectora de Derechos Humanos de la Corte de Mendoza. Para esto se utilizaron los mismos procedimientos que usa la Corte Penal Internacional de la Haya, pero la compañía se negó a participar.